Tiempo imperfecto en español. Tiempo imperfecto. Verbos terminados en ir. Video número 24. Aplaudir. To applaud. Yo aplaudía. Tú aplaudías. Él, ella, usted aplaudía. Nosotros, nosotras aplaudíamos. Vosotros, vosotras aplaudíais. Ellos, ellas, ustedes aplaudían. Yo siempre aplaudía mucho en los conciertos. Definir. To define. Yo definía. Tú definías. Él, ella, usted definía. Nosotros, nosotras definíamos, vosotros, vosotras definíais, ellos, ellas, ustedes definían. La maestra siempre definía los objetivos de la clase. Emitir, to emit. Yo emitía, tú emitías. Él, ella, usted emitía, nosotros, nosotras emitíamos, vosotros, vosotras emitíais, ellos, ellas, ustedes emitían. La policía emitía varias órdenes de aprehensión en un mismo día. Escupir. To speed. Yo escupía, tú escupías, él, ella, usted escupía, nosotros, nosotras escupíamos, vosotros, vosotras escupíais, ellos, ellas, ustedes escupían. Yo nunca escupía en el piso porque no era correcto hacerlo. Invadir. To invade. Yo invadía. Tú invadías. Él, ella, usted invadía. Nosotros, nosotras invadíamos. Vosotros, vosotras invadíais. Ellos, ellas, ustedes invadían. Los españoles invadían el territorio americano en el año 1492. Omitir. To omit. Yo omitía. Tú omitías. Él, ella, usted omitía. Nosotros, nosotras omitíamos. Vosotros, vosotras omitíais. Ellos, ellas, ustedes omitían. Los abogados omitían información muy importante durante los juicios. Pulir. To polish. Yo pulía. Tú pulías. Él, ella, usted pulía. Nosotros, nosotras pulíamos. Vosotros, vosotras pulíais. Ellos, ellas, ustedes pulían. Ellas pulían los cubiertos de plata. Sacudir. To shake off. Yo sacudía. Tú sacudías. Él, ella, usted sacudía. Nosotros, nosotras sacudíamos. Vosotros, vosotras sacudíais. Ellos, ellas, ustedes sacudían. El vendedor sacudía el polvo de los sacos para ponerlos en la vitrina. Asumir. To assume. Yo asumía. Tú asumías. Él, ella, usted asumía. Asumía. Nosotros, nosotras asumíamos, vosotros, vosotras asumíais, ellos, ellas, ustedes asumían. Mis padres y mis abuelos siempre asumían todos los gastos de mi universidad. Dividir, to divide. Yo dividía, tú dividías. Él, ella, usted dividía. Nosotros, nosotras dividíamos. Vosotros, vosotras dividíais. Ellos, ellas, ustedes dividían. Yo siempre dividía el pastel de la pastelería en porciones iguales. Imprimir. To print. Yo imprimía. Tú imprimías, él, ella, usted imprimía, nosotros, nosotras imprimíamos, vosotros, vosotras imprimíais, ellos, ellas, ustedes imprimían. Esta impresora imprimía muy bien, pero ya no lo hace. Prohibir. To prohibit. Yo prohibía, tú prohibías, él, ella, usted prohibía, nosotros, nosotras prohibíamos, vosotros, vosotras prohibíais, ellos, ellas, ustedes prohibían. Anteriormente, no se prohibía fumar en los restaurantes. Círculo de verbos número 24, imperfecto de los verbos terminados en ir. En este video estudiamos los verbos aplaudir, definir, emitir, escupir, invadir, omitir, pulir, sacudir, asumir, dividir, imprimir y prohibir. Esta es la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 24 con 12 verbos terminados en ir y con sus respectivas raíces para la conjugación en tiempo imperfecto en cada uno de los pronombres personales. Por favor, recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta.